Bueno, buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Estamos en martes 5 de, de mayo, eh, bueno, a, la, a las 5 de la tarde, y vamos a tener una nueva, una nueva edición de, de Yo sigo publicando. Vamos a seguir con los cursos así de carácter más, más, más práctico. Esto, esta tarde vamos a dar un curso de cómo realizar una revisión sistemática de la literatura de ciencias sociales. Por ahí escucho algún, alguna algún micro. Eh, y nos, va a estar con nosotros Cristina Cruz González y Carmen Lucena Rodríguez, que son dos compañeras del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Ellas están trabajando juntas, están haciendo su tesis doctoral, la están terminando, la van a terminar dentro, dentro de poco. Y bueno, están mirando por aquí por ResearchGate y la verdad que han publicado diversos artículos de cómo de cómo elaborar revisiones sistemáticas, que es una, una cuestión fundamental que todos tenemos que, que saber en el mundo de, de la investigación. O sea, la, la, las revisiones sistemáticas son fundamentales y a mí me gusta replantearlas siempre que, que, que se inicia algún tipo de tesis de doctoral, porque la verdad con la revisión sistemática permite a la persona que, que se inicia en un de una investigación tener una, una visión eh, global y muy general del frente. ...de investigación al que, se va, al que se va a enfrentar. Y en esta primera fase de, de realización de la tesis doctoral... ...donde hay que leer muchísimo, donde hay que sistematizar muchas ideas... ...donde hay que estructurar nuestra cabeza... ...una revisión sistemática con una forma bastante... bueno, bastante fácil, iba a decir bastante fácil, no, pero... ...bastante eficaz de, de tener una visión de, de nuestro campo científico... ...pero también, si sois inteligentes, eh, es, una, una, es, una, es una forma, como han hecho ellas de obtener una, una primera publicación de vuestra tesis doctoral. Eh, en fin, yo os recomendaría a todos aquellos que esté enfrentando a tesis doctoral, que hagáis una lo primero que tenéis que hacer es la revisión sistemática y son los beneficios, conocer vuestro campo, obtener eh, esta imagen y después tener esa, esa primera publicación. Y además voy a decir una cosa, eh, la revisión sistemáticas sistemática, o, o, esto, o este tipo de artículos, esta tipología documentada de artículos tan, tan concretas, tan especial y tan específicas. Eh, son muy bienvenidas por la revista científica, porque son una de las tipologías eh, documentales más citadas. ¿Vale? Normalmente, cuando alguien va a iniciarse en algún tema, lo primero que va a hacer es un review. Son si una de esas tipologías documentales más citadas. ¿Vale? Entonces, yo recomiendo que, que, que os iniciéis en, el, en las relaciones sistemáticas. Y, y bueno, no me voy a entretener, no voy a entretener mucho más. Le voy a dar aquí la palabra a nuestra, a nuestra compañera, a Cristina y, y a Carmen. Les quería agradecer que, participara, que hayan participado. Yo sigo publicando que se hayan ofrecido, porque la verdad que lo importante para, para que siga esta comunidad, un poco a es que la, la gente que esté aprendiendo, la gente que está ya aprendiendo esas cosas y las domináis, tengáis la capacidad de compartirlas con, con vuestros compañeros de la Escuela Internacional del programa. Yo creo que con conocimiento, que los profesores somos capaces de transmitir conocimiento pero a veces nos quedamos un poco en el discurso más académico, de una parte más arriba y, y la verdad que, lo, que los cursos, cuando están planteados de compañeros, de compañeros, de compañeros compañero, en una escala también más, un plano más horizontal, la verdad que se aprovecha muchísimo más y, y, y yo creo que son es bastante fructífero, porque había enfrentado hace nada, el problema es capaz de, de transmitir a vuestros a vuestro compañeros. Y bueno, no me enrollo más, ¿vale? sí. Muchísimas gracias, chicas. ¿Tenéis otro curso o me lo he imaginado? Sí, ¿cómo? Llevo no, sí. un día que tengo una tengo un cacao y digo, me suena que tenéis otro curso, ¿no? ¿Cuándo lo tenéis? El viernes. Ah, el viernes, vale. El viernes a las 10, ¿no? El viernes tenemos el vuestro y el de. Creo que tenemos uno de látex también, ¿no? Mm. Pues muy bien, pues yo no, no me entretengo más, ¿vale? Muchísimas gracias. Sabéis que yo voy a estar para aquí eh, eh, entre bambalinas por si hay algún problema, ¿vale? Y ya está. Adelante con, con el curso. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? Voy a comenzar. Mi nombre es Carmen Lucena, como nos ha presentado Dani. Lo primero de todo decir que muchísimas gracias por esta oportunidad de poder participar en estos cursos, que la verdad que están resultando muy, muy interesantes para, para seguir y no... Y no estar tan dentro de, de lo, la situación en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Y entonces esto ayuda para, para seguir manteniendo el contacto con la universidad, con los cursos, con todo ello. Bueno, eh, mi compañera Cristina Cruz, que ahora está un poco, está al otro lado de la pantalla, eh, presentará la segunda parte de este curso-taller. Nosotras lo hemos llamado más que curso, como un taller de presentación de las revisiones sistemáticas. ¿De acuerdo? Voy a proceder a, a compartir la pantalla para que todos y todas podáis verlo. Vale. Y para comenzar con el curso. Fui ahora. Espero que se vea bien y si hay cualquier cosilla, pues lo vais diciendo por el chat y ahora mismo Cristina pues puede, puede arreglarlo y puede responder a las preguntas. Bueno, pues como presentaba Dani, muy bien presentado y, y es muy importante hacer este tipo de, de revisiones y de investigación. El, nuestro curso-taller eh, se titula ¿Cómo realizar una revisión sistemática de la literatura en ciencia social? Eh, ¿Ahí se oye un micrófono? ¿Se oye un microfonillo? Bueno. Sí, no te preocupes, ya te lo iré desconectando, ¿vale? Yo te lo voy desconectando, claro. conforme lo vayas escuchando. De acuerdo. Bueno, este curso, aquí en esta primera diapositiva que, que podéis ver, eh, está la introducción y el índice en el que se explica en un primer momento qué es una revisión sistemática, porque es importante antes de comenzar a... A exponer cómo vamos a hacer esta revisión, pues qué es una revisión sistemática, ¿no? Porque a lo mejor muchos de aquí, este curso, no, no saben lo que es exactamente, pues vamos a dar unas pequeñas pinceladas en este poco tiempo que tenemos para, para conocer qué es una revisión sistemática. Pasaremos en el segundo punto a explicar para qué sirve una revisión sistemática. Eh, Dani ya ha dado unas pequeñas pinceladas de para qué sirve, ¿no? Sobre todo si estamos empezando en el mundo de la investigación, como en nuestro caso. que llevamos poquito tiempo empezando y la verdad que, que nos ha servido de mucho. Ahora explicaremos el cómo. En tercer lugar, vamos a tratar el uso de la revisión sistemática en nuestro campo específico de, de investigación. Eh, puesto que en el curso-taller queremos mostrar ejemplos reales para que, que ubiquéis, ¿no? No solo teoría sino, oye, pues mira, esta es nuestra, nuestra revisión, estos son nuestros resultados de investigación, pues los vamos a mostrar y los vamos a ir poniendo como ejemplo para que os quede claro, ¿no? Y para que no haya duda Y en el punto 4, que es el más importante, porque es cómo hacer esa revisión sistemática. Es decir, pues nos vamos a centrar en el proceso, en el cómo. Para ello, vamos a explicar brevemente el protocolo Prisma, que, que como ya veréis, es, forma parte ¿no? y es principal de estas revisiones sistemáticas. Luego pasaremos a la importancia de las palabras clave, las bases de datos, ecuación de búsqueda, los criterios de selección, e, de, de inclusión y exclusión, eh, la validez y los criterios éticos que hay que seguir con este tipo de revisiones sistemáticas y de, y de metodología. Eh, analizaremos... Y expondrá la compañera Cristina cómo se analiza la información y qué se extrae de ella, es decir, los resultados. Expondremos cómo podemos hacer un mapeo bibliográfico y también el análisis temático, cómo lo hemos utilizado. Exponía Dani al comienzo del, del vídeo, antes de la presentación, que hay algunos softwares de, de análisis que son bastante interesantes. En este caso, nosotros hemos utilizado Nvivo. Luego, Cristina, yo sé que, ha, que se ha tenido un curso sobre el N VIVO 12, pues mostraremos unos pequeños ejemplos de, co, de nuestra utilización específica, ¿no? Vale, eh, ya penúltimo expondremos la discusión y la int interpretación de los resultados, eh, es decir, las implicaciones para la práctica profesional y las implicaciones para la futura investigación. Y finalmente, eh, las limitaciones que pueden ocurrir y, y que existen en eh, la, la sistemática review. Dicho este índice, para que os hagáis un, una pequeña idea de cómo va a ir el, el taller y también por si queréis ir haciendo anotaciones de lo que vamos a trabajar. Pues, vamos a meternos de lleno en qué es una revisión sistemática. Pues una revisión sistemática es un diseño de investigación, ¿no? Un diseño de investigación es un método, ...en conjunto de métodos y procedimientos utilizados en la investigación. Es diseño de investigación inter integrativo, eh, pues es un método con la capacidad de integrar elementos... ...en este caso artículos de investigación. Es observacional, pues eh, procedemos sin afectar a... Es decir, nosotros como investigadores eh, no, no intervenimos en ese, en ese estudio... Y retrospectivo, pues la, hace referencia a un tiempo pasado, es decir, eh, con una revisión sistemática lo que hacemos es recopilar eh, datos y de, de investigaciones desde eh, de varias perspectivas. ¿no? Podemos, por ejemplo, pues desde, que, desde un año específico a lo largo del tiempo hasta ahora. ¿no? vale Sintetizan los resultados de múltiples investigaciones. Es decir, que se sintetizan esos resultados, esos objetivos, los métodos de investigación. Todo lo que, lo que resulta del convenio de distintas investigaciones eh, se sintetiza en estas revisiones sistemáticas. Además, también se combinan estudios que examinan la misma pregunta de investigación. Es decir, estudios que, que presentan la misma pregunta de investigación, pues los recopilamos. Estas revisiones sistemáticas pueden ser cuantitativas, o meta-análisis también, también le llaman, cualitativa o overview, o mixed. Muchas veces, y es importante destacar, que el meta no es lo mismo que una revisión sistemática. Que hay veces que este, se puede utilizar este, estas dos palabras indistintamente, pero no, es importante señalar que no es lo mismo una revisión sistemática que un meta Puesto que un meta es un análisis más estadístico, de números cuantitativos. Y, y las revisiones sistemáticas pueden que no sea solo este análisis estadístico, ¿no? Y se puede variar. Y puede ser, por ejemplo, como aquí se señala, pueden ser mixtos vale nosotras en nuestra revisión sistemática que presentamos nuestros ejemplos lo que hemos ido haciendo en nuestra investigación más bien se centra y se enfoca en el análisis cualitativo más cualitativo que cuantitativo pero como posteriormente se verá también metemos algunos enfoques un poco más cuantitativos de número en el mapeo bibliográfico por ejemplo vale eh, existe un incremento de revisiones sistemáticas en la literatura Es decir, en los últimos años Las la revistas ¿no? pues piden este tipo de, de investigación De revisiones sistemáticas Y cada vez más los grandes investigadores Están haciendo revisiones sistemáticas de sus campos y de sus temas de estudio Por ejemplo, pues aquí muestro algunos ejemplos Hallinger es un gran autor Que se dedica a realizar revisiones sistemáticas a nivel internacional Vale, pasamos a la, a la segunda pregunta. ¿Para qué sirve esta revisión sistemática? ¿no? Pues como vemos en la imagen, eh, este señor quiere alcanzar una manzana. Por sus propios medios no puede alcanzarla. Necesita de un andamio, una escalera, es decir, necesita un apoyo. ¿no? Pues como si nuestra, nuestra investigación, cuando nosotros nos metemos en un tema específico, no podemos llegar... ¿No? A ese objetivo, a esa manzana sin tener un conocimiento previo, es lo que nos explicaba Dani al principio, eh, por eso es bueno comenzar a hacer una revisión sistemática cuando estamos en los primeros años de investigación Puesto que nosotros no tenemos ese conocimiento y gracias a la revisión sistemática nos va a permitir ir a través de la copilación y de la lectura exhaustiva de, de diferentes estudios y de investigaciones a alcanzar nuestro objetivo o por lo menos mmm, intentarlo. ¿no? Entonces ese, esa, esa imagen muestra la importancia de, de hacer esta revisión sistemática para alcanzar nuestro objetivo. Ir escalando a través de la lectura, del conocimiento, eh, para llegar a nuestro objetivo de investigación. ¿Vale? Eh, construir una, una síntesis, en este caso nuestra más cualitativa, de los puntos calientes de investigación en el campo de estudio. Es decir, para eso sirve una revisión sistemática. ¿Qué identificaremos en, en todos estos artículos, este compenio de artículos que recogemos y sintetizamos? Pues, podemos identificar los diferentes objetivos, Podemos identificar los contextos, es decir, los países en los que nuestro tema de interés eh, está siendo puntero, Nuestro el idioma, el idioma pues se publica más en inglés, se publica más en español, los autores, incluso eh, haciendo una revisión nos damos cuenta que determinados autores son punteros en, el, en nuestro tema. Oye, pues me voy a ir a este, a este autor que está, que está haciendo mucha investigación sobre mi tema. Eh, también los diseños de, de los estudios, es decir, el método, pues estoy mirando y haciendo mi, mi campo de estudio que es tal, ¿qué método están utilizando? Pues mira, están utilizando un método más cuantitativo, están utilizando un método más cualitativo, pues me da una cierta idea, ¿no? De dónde tengo que ir yo. Eh, también los temas y puntos emergentes son los más importantes, es decir, mi tema específico, eh, eh, ¿para dónde va? ¿Cuál es su línea, no? La, también las vías futuras de investigación, qué tengo que hacer yo, qué, qué están diciendo esa investigación, esos artículos hacia dónde tengo que ir ¿no? en mi investigación qué es lo que está en, de impacto ahora mismo y también para la práctica profesional es decir, de mi tema, qué se está implantando en la, en la vida profesional el desarrollo profesional entonces eh, queda claro para qué sirve una revisión sistemática, ¿no? sintetizo para hacer un compenio de artículos de un tema, de un objetivo que nos interesa, eh, te, identificar pues, objetivos, contextos, diseños, eh, temas emergentes, vía para futura investigación, vía para práctica profesional. Para eso sirve nuestra revisión sistemática. Aquí muestro, en el punto 3, el uso de nuestra revisión sistemática en nuestro campo de investigación. Como antes se, se adelantaba Dani, eh, nosotros, Estamos haciendo una investigación, vamos, bueno, nuestra investigación se centra en la identidad de, de liderazgo de un director escolar, de directora escolar. Bueno, un director o directora escolar, ¿no? Por ejemplo, Cristina, su, su, su vía es más el, el género femenino, ¿no? Las directoras, y yo me, me centro más en la dirección escolar masculina, ¿no? por así decirlo. Entonces, a nosotras nos reunimos las dos mmm, sin tener el, ese conocimiento, ese bagaje previo. Está, eh, empezamos con nuestra FPU, con nuestra tesis doctoral, y mmm, vimos que necesitábamos leer y tener ese conocimiento. Necesitábamos indagar y, y pues, ¿qué mejor manera se nos ocurrió de hacer esta revisión sistemática que es buscar artículos punteros, no cualquier artículo, sino artículos punteros, investigaciones punteras y de esa manera poder crear nuestro marco teórico? Es decir, esta primera revisión sistemática, aparte de para hacer un artículo que como bien ya sabemos todos que es necesario para poder leer, por ejemplo, la tesis doctoral en nuestro caso y para después seguir mejorando ¿no? nuestro currículum, nuestro nuestra nivel investigativo, pues era importante además de tener una base fuerte, sólida de lecturas, de estudios importantes para nuestro tema. Porque, por ejemplo, si nos enfrentábamos a, a la. A, lo diré. Ay, que me he liado. Si nos enfrentábamos al campo al campo de estudio, al campo de estudio no, a la, a la investigación, ¿no? Cuando teníamos que ir a, a hacer entrevistas a los directores, a las directoras, ¿no? Pues en ese, en ese caso, mmm, teniendo este bagaje, esta. Revisión sistemática hecha, teníamos más conocimiento y podríamos, por ejemplo, hacer las preguntas de investigación eh, centradas en el tema. Entonces, aquí me voy a ir a la revisión, que tengo aquí un enlace. Vosotros en la presentación, si después la dejan, que no sé si, si se colgará, pues también tendréis el enlace. Os voy a llevar a, a la revisión sistemática para que veáis un poquito por encima. No me voy a centrar mucho en esto porque no nos interesa de, de un campo concreto de, de educación, porque es nuestro, nuestro campo de estudio, la educación y los directores escolares, pero para que veáis que está en, indexada en esta, en esta revista y pues, podamos mostrarlo de ejemplo. ¿no? Y así tenéis un ejemplo más real. Nos volvemos a la presentación cualquier cosa, yo creo que Cristina está contestando si tenía algún tipo de duda, ¿vale? O si voy muy rápido, si voy muy lento, me vais diciendo. Vale, dicho esto de qué es una revisión sistemática y para el para qué, ¿no? Para qué sirve, para qué nos sirve, vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el cómo, cómo hacemos esta revisión sistemática. Pues vamos allá. Como en la introducción decía... La declaración prima, tenemos una declaración que es como, tenemos que seguirlo, que es una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metanálisis Es decir, es un documento que ahora lo, lo mostraré, también podemos dejar el enlace, es un documento que nos da como pistas. De, de a nivel internacional, están reunidas a nivel internacional de cómo hacer esta revisión sistemática, para que no empezamos de cero, sino que todos los investigadores a nivel internacional se centran en esta declaración. Es como, por ejemplo, la normativa APA, ¿no? Pues la normativa APA está aprobada, es un ejemplo un poco, pero bueno, para que se entienda, ¿no? No es lo mismo, pero la normativa APA, pues, está mmm, se ha consensuado, ¿no? a nivel internacional, para que todo el mundo siga esos, esos consejos, no esa, esa normativa. Pues la declaración prima, en este caso para revisiones sistemáticas, es lo mismo. Se ha llegado a un consenso para que se siga las revisiones y se hagan de este modo. Voy a poner un poquito el documento, ¿vale? Como veis aquí, este documento lo vamos a dejar en, en, en el chat. Como veis aquí, pone declaración Prisma, una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y meta -análisis. Aquí veis, si, si le echáis un ojito un ojillo a, a este documento, se puede ver en la tabla 1, por ejemplo, la lista de comprobación de los ítems. ¿no? Y te vas poniendo el título, lo que tiene que tener, ¿no? Título, resumen, introducción, objetivo te fijas en esto para hacer, es como un primer contacto, ¿no? Y saber que esto lo tienes que seguir. Que esto, como está aprobado a nivel, y consensuado a nivel internacional, sabes que cualquier revisión sistemática tiene que, que, que fijarse aquí, en esta declaración prima. Esto es muy importante. Vamos a seguir en la presentación. Ya estoy viendo que se me va yendo el tiempo. Vale. Vámonos a... Aquí, declaración prima. Bueno, pues ha claro. La declaración prima es importante tenerlo en cuenta siempre en una revisión sistemática. No nos podemos olvidar de ella. Pasamos a la importancia de las palabras clave la clave buena, eh, Porque si esto es el primer contacto que tenemos que tener con una revisión sistemática, lo que tenemos que tener claro es las palabras clave que vamos a utilizar. Eh, si fallamos en este proceso, si nuestras palabras clave no son correctas, no son adecuadas, fallamos en el resto del proceso. Entonces, eso sí lo tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde buscamos esas palabras clave Es decir, ¿cómo sé yo que mi palabra clave es la correcta, no es la elección buena? Pues, hay diferentes tesauros eh, en, la que, en la que nos van a indicar y poniendo nuestra palabra clave, si es correcta o no es correcta. Imaginaros, nosotras nos centramos en Eric, ¿vale? Ahora, de todas maneras, vamos a dejar un tiempecillo en, en una o dos diapositivas, en, un, en unos minutos, para que podáis, los que, los que queráis, eh, que, vamos a poner vuestras propias palabras clave y echarle un vistacillo a ver qué palabras clave... Son las que en vuestro campo interesan. Mirad, aquí en Eric, esto es una base de datos, tenemos la coalición y le daríamos el tesauro de Eric, ¿no? Imaginaros que mi palabra clave, identity, ya está buscada, ¿no? Se nota que es nuestra palabra clave favorita. Aquí, bueno, es que yo siempre se me va a español porque si me traduce solo. Bueno, pues aquí pondríamos Professional Identity, sexual Identity. Pues la palabra clave correcta sería Profesional identity, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos como palabra clave profesional identity. Pues así iríamos probando todas las palabras clave. Verbisor, todas las palabras clave. Importante, aquí las palabras clave tienen que ser en inglés, no en español, porque si no, no nos saldrá. Tiene que ser en inglés. Volvamos a... Aquí hay un... Que pongo conexión VPN. Me imagino que todo el mundo que está conectado todos los participantes, saben lo que es la conexión VPN y si no, pues en un momentito pues, se podría explicar. Eh, es necesaria, en este caso ahora mismo es súper necesario en el, en el, como nos encontramos, ¿no? Confinados, no podemos estar en la facultad y es la red a través de la cual nos permite conectarnos como si estuviéramos en la universidad. Aquí vemos el tesauro Ares que ya lo he mostrado, eh, también estaría el tesauro de la UNESCO que es muy importante y Existen Tesauro en las propias bases de datos. No me voy a detener porque se me huele el, el, el tiempo. Bueno, pues si queréis, propongo que dediquemos unos cinco minutitos, si os parece bien, a, a que indiquéis por chat posibles palabras clave y, y estoy un poco metidos en Eric, a ver cómo, cómo sale, si os sale, si no os sale. ¿Lo veis bien? Por ejemplo, María José Miranda Martel ha puesto milésimo y lo y lo acepta, lo acepta um, la base eh, el tesauro. Vale, si no sale nuestra palabra clave significa que es correcta. Sí, es decir, si salen eh, todas todas todas todas las palabras clave, seguramente no salgan en el tesauro, pero no, el objetivo es intentar que sí salgan en el tesauro. Es decir, si sale, es que está aceptada la palabra. Vale. ¿Para este taller sirven palabras clave distintas a las ciencias sociales? Sí, es eh, más enfocado, como estamos viendo, ¿no?, en ciencias sociales porque nos defendemos en este campo y sobre todo en el educativo, pero, pero se podría extrapolar a cualquier ciencia. Es decir, si os dais cuenta, en la declaración prima... Mirar, es de medicina clínica y no es de educación ni de ciencias sociales. ¿Veis? Así que serviría. Lo hemos enfocado más a ciencias sociales y educativas porque es nuestro campo de trabajo. Y entonces, pues, siempre nos podemos centrar más. Ahí. Pero valdría para hacer una revisión sistemática de cualquier campo de estudio. El tesauro debe ser otro. Vale. Sí, lo que está diciendo la compañera Cristina es cierto. Yo he mostrado el ejemplo de, de Eric, pero está el tesauro de la UNESCO, que es más general, y los propios, las propias bases de datos, como posteriormente veréis, también tienen sus propios tesauros, como está explicando Cristina. En este caso, WOS. Vale. Ana Rico, en ciencias de la salud, se usa mucho. Sí, efectivamente. Sí, Vale. Vamos a dejar un... Dejo dos minutillos y seguimos, ¿vale? Para que no se nos vaya el tiempo. Esto era por si queríais probar y conforme lo vamos haciendo, y así después no se nos olvida. Y lo, además lo podéis dejar abierto en vuestro navegador y después cuando termine el curso, pues le echáis un vistacillo. ¿En WOS también tiene tesauro? Sí. No es un tesauro como tal, pero sí tiene sus su propias palabras clave Erick, 219, psicología, vale, me imagino que es UNESCO, ¿no? que es más generalista. Claro, el tema de cultura, mejor UNESCO, sí. Eric, es verdad que ahora como veremos, la base de datos es más específica de educativa, también nos sirve, pero es más, más específica. Bueno, un minutito. Hablamos un rato y seguimos. La verdad, que, que claro, este curso es una hora y media, pero para explicar una revisión sistemática, pues tendríamos que echar muchas horas más. Es como unas pequeñas pinceladas. No, no... es más adecuado. Vale. Sandra, ¿podrías probar en psicología? Pues la UNESCO. El tesauro de la UNESCO. Y si no aparece nada en el tesauro, a lo mejor es que una palabra muy muy específica. Entonces tendríamos que buscar a ver, eh, o, o la traducción, incluso muchas veces la misma traducción, eh, a lo mejor en, en español la palabra mmm, sí si corresponde, pero en inglés eh, no es así. Así que tendríamos que tener cuidado con esas traducciones. ¿eh? eso nos no pasaba al principio. A lo mejor, mira, os cuento una anécdota mientras que ella y ya, ya, finalizamos con esto. Por ejemplo, eh, director en inglés puede ser principal, puede ser head teacher. Entonces, en ese sentido, a lo mejor Eric no acepta principal, pero no acepta head teacher. Y luego un WhatsApp Science sí nos acepta head teacher. Es decir, eh, hay que tener cuidado con esa, con esas traducciones. Vale. Cristina luego, como se va a quedar también con la base de datos de WOS, o explica, si queréis, dónde buscar esas palabras clave. Vale, sí, lo está explicando ahí, pero de todas maneras después puede dar un ejemplo. Bueno, pues vamos a seguir. Ya el, el que ha querido buscar, lo ha buscado, lo ha puesto en, en el chat. Y si os parece bien, no un bullying. Mohamed, tienes que ver si lo has puesto, ah, bullying, ¿no aparece? Mira a ver si lo has puesto bien, porque bullying, eh, vamos, está reconocida, tiene que, tiene que aparecer. Y si no, a lo mejor una palabra derivada o... Hay sinónimos también, mira. Aquí se puede incluir sinónimos, ¿vale? O incluir términos muertos y lo buscaríamos. Esta página debería estar en inglés. Es que yo, mi ordenador automáticamente siempre se va al español y muchas veces me da error. ¿No? ¿Veis? Incluye sinónimos y, y palabras muertas. Le damos aquí, entonces a lo mejor nos sale más posibilidades. ¿Veis? Identidad profesional, identidad sexual, identidad racial, el robo de la identidad, ya tenemos más palabras clave. Bueno, palabras clave ha quedado claro, ¿no? Es importante, importante, importante que la palabra clave sea una elección correcta para comenzar cualquier tipo de investigación de nuestro campo de interés. Hemos hecho ejemplos, pues nos vamos a las bases de datos. Las bases de datos, después de las palabras clave, es lo segundo más importante, porque es donde vamos a buscar esos eh, esa documentos, ¿no? esa investigación. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Pues intentar cubrir la máxima producción científica y académica. ¿Vale? Nuestro objetivo haciendo una revisión sistemática es que intentemos, nunca podemos abarcar todo, lógicamente, como veremos en limitaciones, pero sí es intentar cubrir la máxima producción científica y académica. Todos los documentos, intentar buscarlos para que no se nos quede coja y sea lo más veraz posible. Para ello, tenemos base de datos. Generalista y base de datos específicas. Esto nos dará, ¿no? Aquí he puesto como una especie de ecuación que es generalista, más específica, nos da el resultado de lo óptimo, lo mejor, ¿no? No nos podemos quedar solo con las bases generalistas, sino que según nuestro, nuestro campo de investigación nos vamos a específicas. Lo ideal, pues, por ejemplo, dos bases generalistas y dos bases específicas, por ejemplo, ¿no? Es mínimo, ¿no? Siempre, siempre hay que buscar generalistas y específicas. En generalista tenemos Scopus, Web of Science o Dialnet Plus. En el ámbito hispano, es importante en la, segunda, en la tercera mmm, base de datos, ¿vale? En el ámbito hispano, Scopus, Web of Science. Eh, nuestra revisión mmm, son, eh, ocupamos las dos bases de datos, de Scopus y Web of Science. En cuanto al grupo específico, pues aquí muestro... Que como vaya a tener la diapositiva, pues, alguna, alguna revista, oye, alguna revista, perdón, algunas bases de datos específicas importantes en diferentes campos de ciencias sociales. Por ejemplo, Eric, ¿veis? Eric que antes decía a alguien, es que esa base es más de educativa. Sí, esta sería específica educativa. Eh, luego nos encontramos Taylor and Francis online. Eh, varias, ¿vale? No me entretengo más. Importante base de datos que tienen que ser, por un lado, generalistas y, por otro, sumamos específicas de nuestro propio campo de estudio. Esto, igual que han dicho en el chat, en ciencias sociales, pues, en, en el caso de, de, de, por ejemplo, medicina, pues, igual, ¿no? Nosotros cojamos nuestras bases de datos generalistas y luego nos vamos a nuestras específicas. Eh, buscador académico, Google Scholar. ¿Por qué he puesto allí aquí solamente Google Scholar? Porque es muy importante... ...la base de datos. Importante no, que es imprescindible. Pero también podemos servirnos de buscadores académicos. Lo he querido poner aparte porque Google Scholar mmm, tiene, es peligrosillo Es peligroso en el sentido de que tiene mucha, mucha, mucha información. Seguramente e información que tiene en esa base de datos, pero no tiene filtros o no tantos filtros como nos gustaría. Entonces, para encontrar un documento, pues Google Scholar abarca todo. Eh, es interesante... Eh, meternos en Google Scholar Pero mmm, el, corremos el riesgo De tener demasiados documentos eh, Que incluso no, no nos sirven Para nuestra investigación Porque a lo mejor pues, no son investigaciones Y son otro tipo de documentos ¿no? Entonces he dejado un apartado Porque Google Scholar es interesante Pero hay que tener cuidado ¿vale? ese, es, ese es el mensaje eh, con, con Google Scholar No lo he pronunciado bien Pero es que yo en inglés La verdad que no nos llevamos muy bien Seguimos eh, en esta propia base de datos tenemos palabras clave, por un lado, y ahora la, la base de datos. Mm, tendríamos que, que hacer ahora la ecuación de búsqueda, es decir, pues, ese compenio de cómo usamos esas palabras clave en la, en la base de datos. Yo aquí, veis dos imágenes que son de WowScience. A mí es que me gusta mucho WowScience, pero mm, ahora, si nos quedara tiempo, podemos indagar en más bases de datos, ¿vale? En este caso, wow, o Mira, sea, mirad, tenemos una búsqueda básica que, que se puede ver aquí. Pondríamos, uy, es que estoy señalando con el dedo y no me veis. Podríamos poner aquí eh, la palabra clave, sería un tema. Bueno, me voy a meter y así, uy, me voy a meter. Bueno, ahora cuando hagamos el ejemplo me meto. Eh, mirad, aquí. tendríamos búsqueda básica, uy, que me ha trancado. Ahora os enseño el ejemplo porque aquí en la foto, la verdad, que, que, que poco vemos. Y la búsqueda avanzada. Nosotras recomendamos, bueno, nosotras no, sino que la, la revisión sistemática se debe hacer a través de búsqueda avanzada, ¿vale? A través de una ecuación de búsqueda, que ahora vemos cómo la podemos hacer. Aquí hago el ejemplo. A ver cómo voy de tiempo. Venga bueno, ya mismo acabo mi parte. A ver, hagamos ejemplo, nos vamos a meter en Google ¿Vale? Y ahora os dejamos unos minutillos más, como hecho anteriormente. Mirad, yo he dicho la importancia de, de, de la conexión VPN, pues yo misma no me he conectado a VPN. Pues bueno, así lo veis, Cisco, Anicone, y nos conectamos. Ahora mismo no estaría en la universidad. Y rápidamente pues nos metemos en su red. Espero, porque vamos a meternos. perdón vamos a UGR bueno pues nos vamos a ir a la base de datos espero que ahora sí salga ahora claro porque a ver no pues no un segundito perdona uy bueno, de todas maneras, voy intestina a la base de datos. Wow, ahí? a ver, no sé por qué no, no sale el enlace, la verdad. Mira, aquí mirad, aquí este enlace lo podemos pasar si queréis por por el chat, pero me imagino que todo el mundo lo conoce aquí en este. A todos los participantes. Aquí estamos WoW Science y aquí Scope. Vale, pues nos vamos a Vamos a ver porque es que, perdonad la conexión a internet. Es raro incluso que esté conectado ahora mismo porque es que me va muy mal desde que todo esto comenzó. vale Nos iríamos a la búsqueda avanzada. Vamos directamente a ser avanzados, ¿no? Mirad, hay que tener cuidado con los operadores booleanos. No solo, vale, imaginaros ponemos identity, antes la hemos buscado, la habéis visto, ¿no? Identity eh, y principal, ¿no? Director. No se puede buscar de cualquier manera, sino que nosotros tendríamos que hacer una ecuación de búsqueda en condiciones con los operadores booleanos, como ahora veremos. Vale, ya estamos aquí. Nuestra ecuación de búsqueda era esta, ¿vale? Luego Cristina se va a centrar más en la ecuación de búsqueda. Y luego hacemos nosotros ejemplos de cómo podemos hacer nuestra ecuación de búsqueda. ¿De acuerdo? Para las palabras clave que habéis buscado, pues podéis encontrarlas vosotros en la, en la misma base de datos. Mirad, voy a copiarla directamente, ¿vale? Nuestra ecuación de búsqueda y la vamos a poner en... La búsqueda avanzada de WoW A ver ¿qué ha pasado? Esto pasa, ¿eh? Que muchas veces No sabemos Lo que pasa A ver No sé por qué no me deja Voy a probar la tercera vez Si no, pues seguimos y os lo, os lo voy explicando Es que no sé lo que ha podido pasar un segundito porque está todo bien, principal. Mejor, bueno, vamos a poner principal solo. Vamos a quitar las hojas de teacher. Esta fue nuestra búsqueda. Vamos a ver. And, and. Mira, ahora mismo, si no me sale a la tercera, parece que se ha ido, se me ha ido internet a dónde Bueno, vamos a seguir con la presentación y si ahora puedo retomar internet o que funcione WhatsApp, pues os voy avisando. De todas maneras, Cristina ahora puede mostrar la página web. Mira, después de la base de datos. Eh, y de la ecuación de búsqueda, nosotros en la ecuación de búsqueda que, que hagamos, eh, van a salir una serie, me hubiera gustado, ¿no? Es lo que estaba intentando haceros, que veáis la, la, todo el número de artículos que os salen. Eh, cuanto más específica y mejor esté la ecuación de búsqueda, es decir, no poner identidad, identity, que poner cuatro palabras clave de nuestro tema. Porque si ponemos una palabra clave nos van a salir mucha cantidad de, de artículos y de investigación. En cambio, si a lo mejor utilizamos cuatro palabras clave o tres palabras clave se nos va a privar nada más que con esas palabras clave ¿Y qué nos interesa en una revisión sistemática? Pues que se concentren los artículos más importantes, pero no todos, ¿no? También según nuestro propósito, pero normalmente eh, unos 40, 30 artículos está bien. Pero si ya nos vamos a 500 artículos, pues algo está pasando, ¿no? Eh, algo algo está fallando, porque tenemos que reducir esos, esos artículos como sea. Bueno, pues estos artículos, imaginaros que yo ya he puesto la ecuación de búsqueda, ahora lo intento de nuevo, ¿vale? Pero es que si no se nos va, se nos va el tiempo. Eh, imaginaros que la ecuación de búsqueda me han salido, pues, 50 artículos, ¿no? Ahora, ahora lo, lo muestro, 50 artículos. Tenemos que hacer los criterios de selección de inclusión y de exclusión. Es decir, eh, todos los artículos que nos salgan en un primer instante no nos sirven. Tenemos que hacer eh, una criba. Esta primera criba nos la va a dar la propia base de datos. En, lo, en la propia base de datos nos da unos filtros que podéis ver aquí, ¿vale? Estos son los filtros que nos va a dar, uy, que nos va a dar la, la base de datos eh, de año de publicación. Es decir, imaginaros que solo queremos saber los estudios de 2018 a 2020. ¿no? O de la última década. Pues podemos seleccionar que solo nos aparezca, cribamos lo, esos artículos. Después están los dominios de investigación, las bases de datos, tipo de documentos. Imaginaros que no queremos, eh, que solo queremos eh, artículos de investigación y no queremos hasta en congresos o capítulos de libros o libros, solamente eh, investigaciones, ¿no? Pues, simplemente le daríamos a investigaciones en nuestro filtro de la propia base de datos. También nos saldrán los autores, eh, los países y las regiones, pues, por ejemplo, solo queremos estudiar los artículos de que estén en WoW, indexados y que sean de España. Pues, solo pondríamos los de España. Eh, lo, estoy diciendo los más, los más, la criba más interesante, ¿no? Y la que nosotros siempre nos basamos. No Idioma idioma también, y la área de investigación. Pues muchas veces, en nuestra propia búsqueda, aunque hayamos puesto las palabras clave bien y nuestra ecuación de búsqueda sea la correcta, pueden salirnos artículos que no sean de nuestro campo. ¿no? Pues aquí hacemos una criba en áreas de investigación. Haríamos, poníamos, pues, solamente de educación, educación a research. Pues solamente de educación. Vale. Esta es la primera criba, digamos. La primera criba es con la propia base de datos a través de sus filtros. Después tendríamos una segunda criba, que es tras la lectura de los resúmenes. Es decir, nosotros tenemos una, una criba y ya nos salen, imaginaros, teníamos 50, lo que os he dicho, ¿no? Hipotético caso de 50 artículos, pues imaginaros que ahora con esta criba de años de publicación, de países, de, de autores, de áreas de investigación, nos salen pues unos 30, por decir algo, ¿no? Vale, pues esos 30 artículos tendríamos que leer, y es lo que hicimos nosotras, el resumen. Leemos resumen, resumen, resumen, resumen. Y vemos, hoy, oh, pues, este resumen no tiene nada que ver con mi tema. Descartado. Pues, este resumen no tiene que ver. Descartado, ¿vale? Vamos descartando. Y luego, finalmente, tras la lectura exhaustiva del documento. Es decir, de esos 30 hemos descartado, imaginaros, 3 por resúmenes, pues, nos quedarían 28, ¿no? 27, perdón. Es que no soy de matemática. 27. Pues, ahora, esos 27 artículos... Tenemos que leerlo exhaustivamente para ver eh, si nos interesa o no nos interesa. Sería la, la criba completa. Estas tres, tres partes son la criba de nuestro estudio de investigación. Aquí presento ya con esto, termino con este diagrama y le doy la palabra a mi compañera, el diagrama de flujo. Como hemos visto anteriormente, en, el, en el, la declaración prima que hemos presentado, hay un diagrama de flujo que es, es lo que acabo de explicar, pero que se presentaría en, esta, en nuestra revisión sistemática a través de este, de este diagrama, de, este, de esta tabla, ¿no? de este gráfico más bien, más que tabla un gráfico. Aquí, como podéis ver, voy a leer lo primero. Número de registro, cita identificada en nuestra búsqueda, pondríamos la, lo que hemos identificado, imaginaros que son 50 lo que he ido diciendo antes. Eh, paso y así os muestro el ejemplo, ¿vale? Este es el ejemplo real de nuestra investigación, nuestro diagrama de flujo, ¿vale? Según la declaración prima. Pues mirad, aquí veis en un primer apartado que son los artículos identificados en Scopus 27. Aquí encontramos los artículos identificados en WoS y aquí encontramos los artículos identificados en ERIC. Por poner el ejemplo... Estos artículos se suman y son 123 en total, ¿no? Pues, de esos 123 hay casos que, claro, en todas las bases de datos pueden repetirse esos artículos. Normalmente, por ejemplo, los artículos en Word pueden estar en Scopus. Pues, eso hay que también eliminarlo porque sería un artículo repetido. Pues, de todos estos artículos en la suma nos saldrían 81. Y tras su lectura, tras su criba, nos quedamos finalmente con 42. Para finalmente... 38, ¿vale? Esto sería, eh, este diagrama de flujo es mmm, cómo hacemos la criba de esos artículos, desde que comenzamos en las bases de datos hasta que finalizamos con los artículos que nos vamos a quedar para su análisis completo, análisis de, de, de documentos. Y ya, con esto termino y doy la palabra a mi compañera Cristina. Y me, perdona Cristina por comerme un poco de tiempo que no me correspondía. Lo siento. ¿Cristina? ¿Se me escucha? Ahora. Ah, vale. Bueno, pues, eh, Carmen, si pudiera... Ay, voy a compartir la pantalla, un momento... Voy a, voy a compartir la pantalla y situaros ahora en qué parte de la, de la, de la exposición estamos y qué vamos a tratar ahora. Eh, voy aquí. Compartir. No, aquí no se ha compartido, ¿no? No. Ahora mismo no se ve quién. No. ¿Ahora? Vale. ¿Ahora sí? Ahora, ahora sí, vale. Mira, eh, la primera parte, como ha explicado mi compañera Carmen, es más situada que es la revisión sistemática. ¿Para qué sirve? ¿Qué uso tiene en, en el campo de la investigación educativa, sobre todo, ¿no? que es la, en la que nosotras estamos especializadas y bueno, unos, unos pequeños matices sobre cómo hacer la revisión sistemática? Eh, a mí me gustaría tratar el tema de, que, que comienza ahora, ¿no? de la validez, de la validez de. De la validez de esta investigación partiendo de, uy, de la propia experiencia que hemos tenido nosotras. Eh, como hemos dicho al principio, la revisión sistemática es algo que que, bueno, con lo que casi todos comenzamos cuando empezamos la tesis doctoral y que es muy útil para, para ir indagando en nuestro tema de investigación. Y también parte del proceso de la revisión sistemática eh, no solamente está en hacer una revisión sistemática, ¿no? sino lo que los distintos revisores de las revistas científicas eh, nos han ido eh, aportando y, eh, mejor, para mejorar nuestro artículo. Entonces... Eh, algunos matices que decir, es decir qué aporta validez a nuestra revisión sistemática, como hemos dicho antes, eh, la elección de las palabras clave a través de los tesauros, Eric u otro, es uno de los parámetros que, que más otorga calidad a la investigación ¿por qué? porque son tesauros con, o sea, son palabras claves consensadas en tesauros y que aportan que esa palabra que estamos buscando, está dentro de un marco investigador, ¿no? y eso es importante, así también lo aporta ya para estudios como el que como el que pongo aquí a continuación perdón como el que pongo aquí a continuación ¿no? que a pesar de ser antiguo ya marcaba esa tendencia de, de bueno de selección de palabras para dar calidad a, la, a nuestra investigación por otra parte también que la base de datos que utilicemos por ejemplo, WOS, Scopus, que son generalistas, o en este caso, Eric, que es de Educación, sean eh, bases de datos que comprendan artículos de peer review. Peer review, bueno, supongo que todos lo sabréis, ¿no?, pero peer review es eh, artículos que tengan una revisión, ¿no?, una revisión por pares, y eso, pues, es muy importante porque es otra, otro criterio de rigor en la investigación, el protocolo Prisma, eh, como comentaba la compañera, bueno, existen otros protocolos, no otros protocolos para seguir en revisiones sistemáticas. El protocolo Prisma mm, es el más conocido, el más utilizado, por lo menos, ¿no? lo que sabemos nosotros en nuestro campo de, de educación, y el que sistematiza y otorga rigor y cientificidad a la propia revisión sistemática. De hecho, podemos comprobar como en muchas en de las revistas científicas en las que hemos consultado a la hora de elaborar una revisión sistemática, el protocolo PRIMA era requisito para hacer la revisión sistemática. ¿no? Entonces, es muy importante que, que quede también constancia cuando vayamos a elaborar y, a, y vayamos a redactar nuestra, nuestro, método, ¿no? nuestro método de revisión sistemática, que quede constancia de algunos de los aspectos claves que comentamos aquí. ¿no? Otro de los, de los aspectos claves fundamentales la revisión por pares. Como decíamos, ¿no? eh, cuando nosotros hemos diseñado nuestra ecuación de búsqueda, otra de los, bueno, saldrá por una serie de, de artículos in, inmensos, ¿no? Pues incluso muchas veces no hemos encontrado con artículos de, de, no sé si, vale, no, con artículos de, o sea, con, perdón, con búsquedas de 500 artículos. Pues bueno, eh, la criba, es eh, muy importante, como ha dicho la compañera, tanto por año, tanto por mm, área de investigación, tanto por tipo de documento, pero otra de las cosas más importantes es que cuando el investigador ha hecho su criba, la comparta con otro, otro investigador que forma parte del estudio. En nuestro caso, Carmen y yo, y bueno, nuestro nuestro director de tesis Jesús Domingo, pues cuando estuvimos haciendo la revisión, por, o sea, la, la búsqueda, la, bueno, la ecuación de búsqueda, la búsqueda, la base de datos, llegó un momento en el que, tras la lectura de los astras, nos reunimos y dijimos, pues hemos elegido estos artículos? Una tanda, a lo mejor, de 20 cada uno. Y bueno, lo, lo, lo pusimos en consonancia, no los compartimos, dijimos por qué habíamos elegido este artículo y, y eso otorga también, pues, consistencia y calidad a nuestra propia investigación. Entonces, la revisión por pares, dentro de ese proceso de recolección de artículos, es también un elemento muy importante. Eh, bueno, ahora pasando al análisis de información. Mira, eh, lo que presentamos ahora es algo muy eh, específico, que hacemos nosotras, ¿no? Quiero que quede claro que a nosotras no ha ido bien hemos publicado artículos de esta manera y que también otros autores especializados en revisiones sistemáticas lo han hecho. Esto no quiere decir que sea la única forma, de hecho si veis revisiones sistemáticas incluso en educación veréis que son muy diferentes unas de otras, ¿no? Entonces nosotras bajo nuestra experiencia y bajo lo que hemos publicado, pues ofrecemos algunos, alguna orientación en este sentido. Nuestras revisiones sistemáticas siempre han ido en dos partes principales, ¿no? En cuanto a resultados. Uno, primero, resultados de mapes bibliográficos, los cuales son muy cuantitativos, es decir, esto no tiene nada más que cosas cuantificables. Como por ejemplo, pues cuál es la evolución temporal que ha tenido nuestra investigación, ¿no? Cuando tenemos la recolesta de, por ejemplo, 20 artículos que se han quedado seleccionados, bueno, pues vemos que a lo mejor todo se concentra en un año o en dos principales, ¿no? o incluso si lo hacemos de 2010 a 2020, vemos que todos se concentran a partir de 2015 de 2015 a 2020. ¿Esto qué quiere decir? Pues que haciendo un mapeo bibliográfico de la literatura seleccionada, eh, toda la literatura se concentra en la última parte, lo que quiere decir que hay un interés creciente en este tema, ¿no? porque la base de datos, porque la revista en sí, acogen estas revisiones sistemáticas de este tema. Podría ser uno de los resultados, no sé, quizá o incluso no, incluso vemos que toda la investigación de nuestro tema se, se, se condensa en los años 90 y en los 2000. Pues esto quiere decir que en ese momento pues, la, el, nuestro tema era un tema muy importante, y bueno, no, no es que no lo sea, ¿no? pero que se publicaba mucho sobre ello, y que eh, con el paso del tiempo ha ido evolucionando a, otro, a otros temas diferentes y ha quedado un poco soleto. En fin, pueden salir mil cosas, ¿no? Os digo, por ejemplo, en nuestro caso salió, porque que en la última década el, había un interés creciente en la, en la estudios sobre sobre liderazgo e identidad, ¿no? Eso fue uno de los resultados nuestros. También el mapeo bibliográfico puede servir para qué? Pues puede servir para ver en qué tipo de territorios, de países, se publica sobre nuestro tema, ¿no? Entonces... Eh, pues haciendo una lectura de los, de los distintos artículos, podemos ir pues, señalando de dónde proceden, ¿no? Aunque esto también es un poco... Mmm es un poco dudoso incluso en algunos algunos revisores no han criticado eso a pesar de que se haya publicado no luego no pero es verdad que es importante también decirlo porque últimamente eh, se está dando a las casas de que los estudios no son solamente de un territorio de un país sino que eh, yo puedo hacer un estudio con otra persona de Nueva Zelanda imaginaros, no entonces cuando yo voy a hacer una revisión sistemática si el contexto es España no vacilando, ¿con cuál nos quedamos? Es decir, ya entra ahí que el avance ¿no? de la investigación va yendo en ese sentido, en que últimamente pues, todo está muy interrelacionado entre los distintos territorios y entonces puede que incluso dentro de poco tiempo ese dato no tenga sentido. Eh, en fin, ya hemos dicho años, hemos dicho territorio, Creo que son la, los dos elementos más importantes, también hay otros que, que se centran en el número de citas, nosotros nunca lo hemos hecho, pero sí es cierto que lo hemos visto, ¿no? El número de citas, eh, tipo de revistas, en fin, vamos a ir viendo un poco en ese sentido, mira eh, Incluso área de investigación, ¿no? Nuestro tema, ¿en qué área de, de investigación se publica más? Pues se publica más en Social Science, en Psychology... ¿Cómo cuál es la, la evolución de nuestra temática? Pues bueno, lo podemos representar de esta manera. Mirad, para que veáis cómo hemos hecho este gráfico y de dónde hemos salido de dónde hemos sacado los datos, vamos a ir a Web of Science, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ir a Web of y eh, mirad, la compañera eh, bueno, nos estaba, estaba diciendo antes que no le salía el, el, el tesauro, o sea, perdón, la ecuación de búsqueda y era porque había un, un espacio de más es que, bueno, como veréis, por un espacio, nos podemos tirar una hora elaborando la ecuación y está bien, y por un simple espacio sale error. Entonces, es un poco complejo, aunque no lo parezca, es que es muy complejo. Mirad, eh, aquí, en esta, en esta ecuación de búsqueda que hemos puesto aquí, nos salen 231 resultados, ¿no? Entonces, imaginaros, que vamos a hacer la criba, voy a hacer la criba con vosotros, ¿no? Vamos a darle a refinar y vamos a ponerle que sea desde lo último. vamos a ponerle los últimos tres años, que nunca se suele hacer de los últimos tres años, siempre es o de los diez últimos años o de toda la trayectoria, lo, por lo menos lo que yo he visto, pero puede ser, ¿no? Y vamos a darle a eh, tipo de documento, artículo, solamente artículo. Y luego eh, vamos a darle a... Ya está, vamos a poner esto. Vamos a ver en cuánto se nos queda. Mirad, en 66. ¿habéis visto todo lo que se escriba? Fijaros, es muy interesante esto porque al, al final vamos a tiro fijo, ¿no? Nos quedamos con aquellos, con aquellos artículos que realmente son de interés, que, que, que por las características que tienen son los que queremos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos poner este gráfico? Por ejemplo, ¿no? Área de investigación. Queremos ver en qué área de investigación se publica nuestro tema. Pues vamos aquí a eh, áreas de investigación y vemos, mirad, toda esta, ¿no? Si le damos aquí a más bien, no nos pondrá más. ¿Veis? Pues bueno, vemos que mayormente 44 artículos se publican en Educational Research, porque básicamente este tema es educativo, pero vemos también que se publica en Psicología... En sociología, en estudios étnicos, en, en fin, en, mucho, en mucha área de investigación. Luego también veremos que, ¿no? ponemos business, economics, porque a lo mejor vamos aquí y no tiene nada que ver con nuestro tema, ¿no? Por eso es también muy importante filtrar por área de investigación. Si nuestra búsqueda en educación aconsejamos, yo por lo menos lo veo así, refinar también el área de investigación a Education o Educational research, que es. Imaginar es sociología, pues refinamos a sociología, en fin, eso ya un poco en función de lo que, de lo que la investigación propia requiera. Entonces, volvemos a aquí, ¿vale? Esto ya creo que más o menos claro, eh, idiomas idioma predominantes, mirad, lo mismo, vámonos a WebScience. Pues fijaros aquí, idioma, vámonos aquí, idioma mirad todos los idiomas que salen. Siempre mmm, predomina el inglés, siempre, porque, bueno, que, que vamos a contar? Que no, que no sepáis, ¿no? Casi todas las revistas, pues, lo que acogen son el idioma inglés, español también, veis, aquí hay tres artículos en español, en portugués, pero casi siempre mmm, va a coincidir este resultado, el inglés, el idioma más predominante. Y vamos a seguir, eh, países, regiones, ¿cómo lo vemos? Pues lo mismo, vámonos aquí, y vemos eh, territorios, regiones, países, fijaros le damos aquí y salen todos los países de procedencia de los artículos es lo que yo decía, lo que pasa que yo también soy un poco reticente ya esto, fijaros que al principio siempre empezaba, empezaba haciendo un análisis de los, de los países pero hasta yo ahora mismo creo que no, no tampoco aporta demasiado o, en fin, no sé, esto también es un poco en cuestión de, de la persona eh, vamos a ver Ahora, lo mismo eh, principales revistas de impacto cómo podemos verlas por ejemplo en Words, no vamos atrás y eh, vamos a ver revista ¿Dónde está aquí está todo está aquí título de fuentes creo que mira aquí está el título de fuente mirad todas las revistas que publican en nuestro tema de investigación esto también para la gente que, come, que está comenzando, como incluso nosotras, no pues nos sirve mucho para ver qué, qué revistas publican nuestro tema. Entonces nos puede servir de guía para ir ya viendo qué revistas que publican, ideas para también orientar nuestra propia tesis. En fin, creo que es muy interesante. También esto a mí, por lo menos, cuento desde mi experiencia, me, me sirvió mucho, ¿no? porque claro, cuando uno comienza la tesis no sabe revistas especialistas en su tema y mucho menos si son de otros, bueno, internacionales, ¿no? bueno, por lo menos a mí me, era un déficit mío, ¿no? Y esto sí que me ayudó bastante a, bueno, a, a un poco familiarizarme con esta temática. Vamos a, bueno... Y ahora, mirad, esta es la primera parte que hablábamos de mapeo bibliográfico, ¿no? En el que son aspectos más cuantitativos, más, más superficiales, por decirlo de alguna manera, el que haciendo una búsqueda por la propia website, o Scopus, o, o alguna específica como Eric, pues simplemente en un vistazo podemos recogerlo, no, no tiene mayor... Mayor elaboración y nada, es en decir, fin, no se profundiza más. Ahora eh, pasamos al análisis temático, que sería la segunda parte de que nosotros mostramos en resultado. El análisis temático, como, como aquí presentamos, pues es un método que permite pues, identificar las principales temáticas de nuestra de nuestra revisión sistemática, es decir, de los 20 artículos, de los 40, de los 30 que hemos hemos seleccionado, ¿cuáles son los temas principales? ¿Vale? ¿Cuáles son eh, los puntos más eh, álgidos, ¿no? más resaltantes que hemos, que hemos eh, detectado a lo largo de la mención? Fijaros una cosa, cuando habla, hacemos una revisión sistemática tenemos que leer muchísimos artículos y aunque parezca mmm, que no, puede resultar bastante, bastante complejo. Por tanto, nosotras desde un principio lo que hicimos y que además nosotros, yo por lo menos lo, lo recomiendo lo recomiendo para cualquier persona que empiece la, la tesis, hacer la revisión sistemática, por supuesto, y luego eh, a través del programa N-Vivo, que lo tenemos aquí, eh, volcar todos los artículos de la revisión fijaros, os estamos enseñando aquí una, una revisión que hicimos nosotras, o sea, esta es la revisión sistemática que hicimos, que ahora está publicada además eh, de un tema, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Volcamos todos los todo lo artículos, los volcamos en, esta, en este programa que se llama NVivo 12 Bueno, lo, lo, le dimos importar aquí, ¿no? Subimos archivos y aquí se, se suben todos los archivos que queramos entonces, eh, pues bueno, fijaros, aquí están pues, todos los artículos, todos. Están todos metidos. Todos los que comprendían la revisión sistemática, que en este caso eran 18, eran menos. Y entonces, ¿cómo nosotros detectábamos eh, los, los, los, puntos, los puntos clave no los puntos que íbamos leyendo, ¿no? Y por ejemplo, veíamos, íbamos leyendo y decíamos eh, masculinidad y feminidad, definición y estructuración. Y entonces, en muchas sociedades. Tal, pues cogíamos y decíamos, ah, pues esto se refiere al liderazgo femenino o el feminismo negro, entonces hacíamos así, construíamos el nodo y lo poníamos aquí, de tal manera que íbamos analizando párrafo a párrafo todo el artículo. Y entonces se nos quedaron todos estos nodos. Entonces, cuando nosotras queramos hablar sobre liderazgo y formación, ya no solamente en la revisión sistemática, sino en cualquier artículo, nos vamos aquí y vemos que Moros y tal, hablan de liderazgo y formación, y mirad todo lo que dicen. ¿veis? Luego, hablamos, por ejemplo, de mmm, violencia semiótica. Bueno, aquí, o... Bueno, es que aquí estoy viendo... ¿no? Identidad profesional, ¿no? Aquí, pues Astros y Mitchell dicen que la identidad profesional tal. Eh, si vemos aquí, ponemos concepto de identidad. Para Astros y Mitchell es esto, para Hernández Murakami es esto, ¿vale? Entonces es muy fácil construir un, un marco teórico. En nuestro caso, para, para hacer el análisis sistemático además de todas estas temáticas subprincipales, lo que hicimos fue poner un nodo de resultados, de metodología, de futuras investigaciones, de propósito de investigación y mmm, no sé si, si, si me salto algo más no entonces cuando veíamos aquí por ejemplo eh, este estudio es un estudio de caso pues hacíamos plus y me, lo poníamos en metodología de tal manera que luego nos metemos en metodología y de todo el artículo no Ashton y Mitchell estudio de caso cualitativo eh, Aral y Sapira pues cuestionario abierto y participación con entrevistas en fin entre otras cosas no este está incompleto pero es un poco como sistematizamos toda la información y lo que estaba diciendo antes, ¿no? Las, las principales temáticas, ¿cómo surgieron? Pues surgieron a través de la teoría fundamentada es decir, a través de la lectura de todos los, los artículos que aquí vemos, ¿no? Pues iban saliendo temáticas. Por ejemplo, esta, ¿no? Pues del story Ética de Cuidado, Feminismo Negro, Interseccionalidad, Identidad masculina y femenina. Son temas que fueron saliendo de la lectura de esos, esos artículo. ¿Qué pasa? Que luego hay un problema y es que todo eso es muy, muy, muy amplio y entonces no se puede recoger en un, en un análisis temático en, en formato texto. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer un resumen de todo muy, muy, muy sintetizado y luego una tabla explicativa, de tal manera que ponemos aquí, Astros y Mitchell, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué tema central trataban? Pues la barrera de raza y género para la construcción de directoras. Entonces se quedaba de esta manera. Entonces era como una especie de síntesis, ¿no? A través de tabla y luego un análisis temático más denso, ¿no? En el caso de nuestra misión eh, Eso, hay, bueno, ya lo he explicado, ¿no? N vivo. También hay otros como ASLACTI, que creo que um, en N vivo es de pago, ¿vale? En el vivo sí que es de pago, pero bueno, la verdad es que si estáis haciendo la tesis, y, y en fin. Tiene una, una duración de dos años, por tanto creo que son 100 euros, serían como 50 horas al año, pero ya os digo que, que puede serviros de como, como de recoge, para recogerlo, pues de alguna manera toda la teoría de vuestra tesis. Y bueno, yo la voy a terminar ya en, en un año, y la verdad es que todo el marco teórico, todas las referencias, todo, están ahí metidas, ¿no? En el libro. Luego, si quiere escribir de algo, pues mira, aquí le doy a, si quiere escribir sobre, yo qué sé, techa de cristal, ¿no? pues le doy a techo de cristal y fijaros todas las referencias que tengo, pues tengo de, esta, de este autor, de esta. Y fijaros, esto es de un subtema de, nuestro, de nuestra tesis, luego tenemos otro muy general y podemos hablar fácilmente, podemos redactarnos a través de ya referencias concretas que hemos leído y todo eso se guarda. Entonces, es muy, vamos, nosotros lo aconsejamos porque a nosotros la verdad es que nos ha servido muchísimo, muchísimo. Eh, no sé si hay alguna duda sobre. Es que no estoy mirando, no estoy mirando la el chat, no sé si hay alguna duda sobre nevivo. Vivo. Pues mira, si queréis un curso de N vivo, horas podemos también, nos ofrecemos porque la verdad es que mmm, mmm, agradecemos muchísimo a nuestros director que nos lo. ya lo hay. Bueno, pues entonces, nosotros agradecemos a. ¿Puedes explicar un poco más el uso de nevivo? vivo? Sí, perfecto. Mirad, eh, nosotros aquí eh, volcamos todos los, los, los artículos eh, que seleccionamos, en este caso 18, ¿no? Fijaros, y a pesar de que esto es muy lioso y no quiero, no quiero liaros, lo que tenéis que mirar es eh, estos, estos principales nodos, ¿vale? Eh, Resultados, propósitos, metodología y futuras investigaciones... Y creo que ya está, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque son las principales temáticas de, de la propia revisión sistemática. Es lo que, que tenéis que mirar de cada uno de los artículos. ¿Qué metodología tiene? ¿Qué propósito, ¿Qué resultados? ¿Qué futuras investigaciones? Eh? Entonces, eh, cuando tenemos eso, ¿vale? Es que todo esto todo esto luego es del análisis sistemático hecho. Cuando tengamos esto, fijaros, pues vámonos a eh, un archivo, por ejemplo, Jones, ¿no? Este archivo de Jones. Eh, Vamos a... a ver un momento, el estudio, ¿no? Esta investigación se, real, se realizó para explorar las percepciones y experiencias de la directora de sexo femenino y tal. Esto que, que, que estoy leyendo, ¿qué es? Pues todo un propósito de investigación, ¿no? ¿Cuánto se hago así y lo, lo, lo meto aquí en propósito. De tal manera que ahora me voy a propósito, a ver... No lo encu... Aquí el propósito de investigación, y aquí tengo todos los propósitos de investigación, tanto de Astronomy Mitchell como de Análisis, bueno, en fin, de todos los que conformaban la investigación. Como he dicho, es que este era un individuo que estaba medio, ¿no? Y entonces cuando vayamos a redactar nuestros resultados decimos pues diversos estudios hablan de la identidad de liderazgo en directores. Eh, por ejemplo, Arad y eh, perdón, astronimistas examinan cómo las directoras negociaron su identidad a través de tal. En, en cambio, Arar y Sapira, pues, lo que hicieron es examinar las percepciones de los maestros judíos acerca de la masculinidad. Sí, y ya es muy fácil redactar, muy, muy, muy, muy fácil. Y luego, del propio artículo, pues ya salen para pues, otras sus temáticas, ¿no? O se utilizan entrevistas subestructuradas, pues esto iría ¿a dónde? A método, ¿no? Entonces, cuando queramos decir nuestro método, por pues, los distintos métodos que han tenido las investigaciones, pues aquí es lo que estaba explicando antes, ¿vale? Eh, ah, bueno, sí, no lo he explicado. Eh, bueno, nosotras, para agilizar la, la interpretación de los resultados... Todos estos artículos están en inglés, pero nosotros lo hemos traducido. Lo hemos traducido a través de un traductor online, ¿no? que es online, traductor. Incluso Carmen puede poner el enlace. ¿no? Es verdad que traduce fatal. Yo por eso no lo, no lo he dicho al principio. ¿no? Traduce muy mal, pero es cierto que, porque mira, aquí a veces te salen negritas, algunas, fra algunas frases no se terminan de entender, pero mmm, personalmente a nosotras no ha ido muy bien. Porque es mucho más rápido, ¿no? Para aquellas personas que no tenemos tanto dominio de, de inglés, pues la verdad es que te lo traduce online de manera muy directa y bueno. Fijaros, alguna vez sale fatal, como estáis viendo aquí, por eso no me lo he dicho antes, ¿no? Pero es cierto que en, otra, en otras ocasiones, pues mira, aquí sí que lo ha traducido bien, ¿no? Entonces hay también que contar con ese déficit que tiene la, la propia traducción. Yo traduzco con Deep, Nosotros también traducimos con Dibbly. Lo que pasa que este, este traductor lo que tiene, ya la ha pasado Carmen, ¿no? Lo que tiene de bueno es que tú directamente metes el PDF en la web y te lo descargas en PDF también y directamente, así no tienes que ir metiéndolo poco a poco. No sé si Dibli tiene esa opción, creo que no. <risa> Entonces, eso es lo bueno. Mira, eh, bueno, aquí teníamos fotos sobre lo que estaba explicando. Y bueno, como se no sé si he explicado cómo se crean los nodos. Si no lo he explicado, os lo explico ahora mismo. Es muy fácil. Nuevo nodo, claro, si quisiéramos poner aquí, pues, sé, vamos a poner otra vez objetivos, ¿no? Objetivos. Le damos aquí, aceptar. Entonces, imaginaros que estos son objetivos. Bueno, en este caso son los resultados, ¿no? Pero bueno, pues le damos aquí a objetivo y lo metemos directamente. Entonces ya nos sale. En objetivo, Objetivo. Pues que hay aquí tantos que ya no. Aquí. Fijaros, ya no saldría aquí, ¿verdad? Latis destruir que es este artículo, no saldría aquí. Que nada, no precisamente esto no es objetivo, pero era, bueno, era un ejemplo que he puesto rápido. Eh, bueno, y vamos a seguir, creo que. Vale, ya nos vamos al apartado de discusión. Hemos querido resaltar esto también de manera muy personal. ¿Qué hacemos ahora la discusión. Que cuando hacemos una revisión sistemática. Hacemos una pequeña discusión de lo que no ha salido, ¿no? De, la, de los principales temas que no han salido, y del mapeo bibliográfico con otros artículos que dicen lo mismo o no, o lo contrario, ¿no? para contraponerlo o incluso reforzar la idea que estábamos aplicando. Pero también hacemos dos cosas que... Mmm, a lo largo del proceso de, de bueno de revisiones de rechazos de muchos rechazos porque bueno es, es parte del proceso pero bueno también algunos y otros nos lo han aceptado no entonces eh, lo que hacemos lo que nos han recomendado muchas veces es que metamos un apartado de implicaciones para la práctica profesional o educativa en este caso nuestro no o implicaciones para la futura investigación es decir es muy importante esto eh, implicaciones por ejemplo para la futura investigación mira dentro del artículo aquí en N Vivo no Nosotros también metemos un nodo que son futura investigación a ver dónde lo tengo aquí futura, futura investigación a ver no sé si lo seguramente vosotros lo, aquí futura investigación mira de cada artículo veis pues, hacer un inicio que dicen para pues, que la investigación desafía o o vamos, invita a desafiar los mecanismos y las paradojas de adaptación, en fin, milan, ¿no? Harán esa tira, pues dicen que pues, que se recomienda que se siga investigando sobre las cualidades femeninas de la dirección, en fin, milas, ¿no? De todo el artículo. Pues todo eso va también en un nodo y lo juntamos y lo ponemos en esta en esta parte, ¿no? En implicaciones para la futura investigación. De tal manera que hacemos como una revisión de eh, toda la, todos los artículos, vemos qué proponen para futuras investigaciones y también lo ponemos en, en las sistemáticas review. Porque creo que es muy importante, ¿no? Hacer como esa síntesis de qué es lo que a nivel internacional en nuestro tema se está recomendando, ¿no? Cuál es la vía para... Y también utilizamos el, en el vivo para ello. Eh, vale, limitaciones. Las limitaciones son las propias del propio, del propio método, ¿no? De la, la naturaleza del propio método. ¿Cuáles son algunas? Pues que constantemente eh, tienes que estar... Es decir, la revisión sistemática es algo que casi siempre caduca, ¿no? Eh, también estoy hablando de, de una opinión a lo mejor muy personal, pero es cierto que si hacemos una revisión sistemática de 2010 a 2020... Si esa revisión sistemática tarda mucho tiempo en publicarse, ¿no?, pierde valor, o incluso si ya ha pasado por muchos procesos de revisión y, y, y rechazo, para lo mejor hay momentos que no la pueden ni publicar, ¿no?, porque ya no tiene sentido, ¿no?, ha pasado tres años y ya hay revisiones mucho más adelantadas, entonces algo, mmm, más que limitación del método, no lo es, pero sí limitación para hacer la revisión sistemática pero bueno, también muchas veces sale bien y, y no, vamos, esto es algo, en bueno, por comentarlo, ¿no? También alguna de las limitaciones es que con la triba que hacemos, tanto de años, tanto de tipo de documento, como incluso de las propias bases de datos nos dejamos fuera otro grupo de investigaciones que son de gran valor y que por no estar dentro de una base de datos o dentro de eh, uno, mmm, unas palabras clave que también hemos elegido, que, que, que comprenden nuestro tema, pues se quedan fuera y, y quizás pues, podrían ser muy beneficiosas para nuestra temática. También la error de las propias bases de datos. Y eso es algo que de verdad mmm, es inevitable. Es decir, mmm, eh, muchas veces hay, tem, hay artículos muy buenos y la base de datos, o no, incluso ingresar no en JCR y CJR y la base de datos por nuestras palabras clave no las comprende. entonces muchas veces dejamos por lo que estaba diciendo no dejamos atrás pues otra, otro documento otro trabajo otro estudio muy valioso y que por por esa crima no que al final nunca es um, justa digámoslo así pues pueden perderse entonces, eh, bueno, veo que, que me he extendido mucho en el tiempo, no sé si habrá duda por nuestra parte, la, la exposición a esto era simplemente pues, bueno, expresar a nuestra a nuestra experiencia, cómo, cómo lo hemos hecho desde la, desde la parte más cercana, ¿no? Que, por supuesto, hay otro, otra diversidad, ¿no? Otra diversidad de revisiones. Nosotras, como lo, como lo hemos hecho, cuál ha sido nuestro proceso y lo que nos ha ido pasando, ¿no? Es un poco lo que queríamos transmitir. No sé si sí. hay alguna duda o no sé si Carmen ya la ha contestado. Pues, Cristina, ¿han hecho alguna pregunta que es mejor sí. responderle en voz? ¿Vale? Dos preguntas específicamente. Las demás las he respondido yo, ¿vale? Vale. Eh, hay una pregunta que dice, a mí no me ha quedado claro la diferencia entre revisión sistemática, eh, análisis documental, metaanálisis, teoría fundamentada. Es lo mismo, hay diferencia. Se ha liado un poco ¿no? con el tema de, vamos a explicarle quizá la, la diferencia entre teoría fundamentada, que no tiene nada que ver con la revisión no, sistemática. Sí, mira, eh, la, la teoría fundamentada es un tema, o sea, dentro de la revisión sistemática, nosotros hemos utilizado teoría fundamentada para hacer el análisis de los... De lo, de los artículos, no es que haya una revisión sistemática que sea teoría fundamentada, ¿vale? No. Y luego el metaanálisis, mira, nosotros no podemos, vamos, yo por lo menos no, no podemos hablar mucho de metaanálisis porque no lo conocemos. nosotros no, como estamos investigando en educación, nosotras nos hemos especializado mucho en la revisión sistemática más cualitativa, ¿vale? Que es la que hemos explicado. metaanálisis yo no, no, no lo domino, la verdad, no... O no nos metemos en el campo, ¿no? Es más estadístico, más de números. Eh, ahí hay unas tablas como muy raras, ¿no? Como nosotras le decimos. Entonces, uh -huh. ese, ese sentido, nosotras no nos metemos en eso. Nos gusta más eh, lo, lo que es, pues, eso, los objetivos, la metodología, lo, lo cualitativo, lo, lo, las letras, ¿no? <ríe> Digámoslo así. Y la teoría fundamentada, como ha dicho la compañera Cristina, no tiene nada que ver. Es una parte del análisis, vamos, los resultados, de cómo va emergiendo, ¿no? Conforme vamos leyendo los documentos. Efectivamente, es como, sí, como dices Carmen. Pero eso sí, por favor, no, no, no sé si me explica mal, ¿eh? Pero la teoría fundamental no, tiene, no es una revisión sistemática, es un medio para el análisis de los artículos pero no es una revisión sistemática, ¿vale? Mira, hemos puesto la revisión en, en, lo, en, lo, en la diapositiva, hemos puesto eh, referencias que luego también, citaréis si por incluso cuando nos solicitáis el PowerPoint, pues los podemos, podemos adjuntar, porque mmm, sí que explica mucho mejor y más detalle pues, todo lo que hemos dicho, ¿no? Y podéis parar de manera más detenida a ver, pues, bueno, qué es la teoría fundamentada, cómo se puede hacer de, esta prim, de este prisma. Cristina, no, nos comentan aquí una, la compañera Esperanza, uh -huh. que corta experiencia de búsqueda, ¿no? También la nuestra tampoco es que sea muy larga, ¿eh? <risa> dice, me lleva muchas veces errores de salida de resultados. ¿Hay algún texto manual sobre la fórmula de búsqueda? Nosotros ahora mismo no conocemos, ni tiene que haber seguramente, pero no conocemos ninguna. Nosotros ensayo error, porque la búsqueda boleana, ¿verdad Cristina? De la marinera la verdad es que sí hay algo que no que, que es que cambia incluso de, en días yo que sé a veces no sé, es muy complejo es lo que decíamos antes no sé por qué las plataformas Web of Science y Scopus, muchas veces dan errores que son incomprensibles y que a nosotros no han pasado que no es, no es algo personal no no no sé sé que hay manuales muy buenos, incluso yo creo que tengo uno uno en mi escritorio luego puedo compartirlo pero a es eso yo creo que mira eh, lo, lo principal es pues eso, lo que decía Carmen, es algo de error, nosotros no hemos equivocado mucho, hasta gracias, gracias a Dios que publicamos nuestra revisión sistemática sí. y es un proceso de, pues eso, de, de, de error, de equivocarse, pero bueno, también los revisores de la revista, no han, y, y bueno, por supuesto también nuestro director de tesis, pues nos han ido encaminando y dando algunos estrategias, ¿no?, algunas pinceladas de lo que puede, puede ser bueno o de calidad para esta revisión sistemática. Exactamente como dice Cristina. Eh, lo bueno de los rechazos es eso, ¿no? Que siempre te llevas un aprendizaje. Y por ejemplo el tema de, de lo que he explicado yo de hoy la, la, la declaración prima, por ejemplo, pues eso es algo que no han insistido mucho cuando mandamos a lo mejor y no han rechazado o no han dicho que mejoremos el artículo, ¿no? Va sí. aprendiendo, por mí, claro. Eso no es positivo, pero esa parte si no la podemos llevar positiva por lo menos fortalece, fortalecemos a partir de nuestros errores. Mm. Exacto, mira voy a pasar la, voy a pasar el enlace de los de los de lo, vamos de lo que he puesto antes de antes. Mario, mientras que le buscas tú si quieres, porque han dicho que le pasamos los enlaces de nuestros papers. Mira ah, Mario, pero... una revisión sistemática no es lo mismo que una reseña, porque una reseña es que cojas un libro, te lo lees y haces como un pequeño resumen de, de, y lo personaliza. Entonces una revisión sistemática Mario, si has escuchado nuestro taller curso, deberías de esa respuesta saberla, ¿eh? Bueno, pero para eso estamos. El tema de, de World Science, como habéis visto, cuando estaba yo metida, me daba error. Y dices, pero si, si tengo bien la ecuación, pues, por ejemplo, como ha dicho Cristina, con un pequeño espacio que no esté, ya te está dando error, ¿eh? que es minucioso, que es un trabajo que hay que hacer bien, ¿sabes? Que cuesta trabajico. A ver, han puesto más cosas. Vale. Etica. Vale, estáis pidiendo, mmm, claro, Wow Science, haces como más ejemplo. A ver cómo vamos de tiempo. Vale. Cristina, has puesto tú los, los enlaces, ¿no? Sí, es que he puesto muchos porque no. Vale. Mira, voy a pasaros. Eh, el, el, el artículo, este os voy a pasar el doy, vale, para que lo tengáis Ah, Cristina. Mira, eh, no ha re... es que Maite ha puesto dos preguntas. La misma, yo exactamente no sabría ahora mismo responderle. Vamos a ver tú, pone como yo he dicho, nunca he leído sobre declaración Prisma. Mis revisiones biográficas siempre han, han ido con el protocolo de Campbell. Collaboration es ¿Sí? este protocolo igual de válido, claro. Claro, es lo que decíamos que, a ver, el protocolo prima no es un protocolo estándar, ¿no? O sea, no, no, no es obligatorio, pero sí es cierto que en nuestro campo y cada vez más, incluso en campos de medicina, es el que se usa siempre. ¿Vale? Ahí he puesto el enlace de, del artículo que pedíais. ¿Puedes hacerlo. Sí, pues mira, Mari Carmen, si, si te parece, lo que puedes hacer es que mmm, se si ha buscado las palabras clave en alguna en alguna base de datos, o sea, perdón, en algún tesauro, pues ponla e incluso tú misma comparte pantalla, yo he de compartir. Comparte en WhatsApp en tu pantalla y la vamos a ver. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis el análisis de resultados? El análisis de resultados lo ha ido explicando Cristina... Y nosotros lo hacemos, pues, una vez que tenemos todos los documentos de las bases de datos, los lo volcamos directamente en el N vivo, en nuestra herramienta, porque nos resulta más fácil, es lo que ha ido diciendo Cristina. N vivo a nosotras, eh, ya no solo, porque N vivo en realidad no se conoce tanto como su utilización para hacer las revisiones sistemáticas. N vivo más bien es para, por ejemplo, transcribir entrevistas, eh, de estudio de caso, pero en este caso a nosotros nos sirve para ambas cosas, es decir, es que nuestra tesis entera, todo lo que vamos buscando está volcado en en vivo, por eso le hemos dado tanta importancia. Es verdad que a nosotros nos ha costado dinero, pero merece la pena, merece la pena. Eh, ¿Cómo hace el análisis de resultados? Vale, y el, y el análisis de los resultados lo hacemos de esa manera, lo volcamos todo en NVivo 12, lo vamos leyendo artículo por artículo, y vamos sacando la teoría emergente, por eso hemos dicho que, que, que utilizamos, Cristina, la teoría, fundamentada. Sí, también, la teoría fundamentada. Claro, vamos leyendo y nos van emergiendo pues, los, los posibles campos, ¿no? Y temas de interés. Y entonces, pues, vamos haciendo nodos según vamos leyendo. Y luego, pues, decimos, oye, nos han salido estos nodos, ¿no? Es que estoy diciéndolo, explicándolo rápido, pero imaginaros que esto es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, nos ha salido este nodo, este nodo, este nodo. Y a Cristina le ha salido este nodo, este nodo, este nodo. Oye, compartimos nodo. Pues este nodo es muy importante porque tiene todos los artículos comparten el mismo nodo. Pues eso sería, por ejemplo, una parte de resultado. Uh -huh. Es un ejemplo así, mmm, intentad que a ver que lo echo un poco. Sí, no, pero está bien si así. Es difícil. sí. Es sí. decir, sí. si venido a leemos un artículo y nos sale la importancia del género. Eh, la importancia de la experiencia y la, la importancia del contexto político para, la, para el desarrollo profesional, ¿no? Pues esos son los nodos principales que tiene nuestro, nuestro tema, ¿no? Entonces, son nodos que luego vamos a poder eh, vamos a poder explicar con mayor detalle en ese análisis temático que hemos hecho, pero eh, la teoría emergente sería ese. Eh, nos pregunta aquí cómo hacer el análisis de resultados, la evaluación de los, del riesgo de sergo. ¿Los ojos se lo lo, lo que hemos explicado antes, es decir, los secos, ¿cuáles son? Pues que imaginaros pues que se nos, por, por la estructura de las palabras clave se nos queden fuera pues, otros otro artículos de gran interés. Lo, el riesgo de secos también es por pues, la mala eficacia que tienen las propias bases de datos. ¿no? Entonces, son muchos de los secos. Eh, eh, Cristina, por ejemplo, el ejemplo de antes, ¿no? Vamos a ponerlo con nuestro caso. Eh, nosotros identificamos, como hemos dicho, identidad de líder escolar, ¿no? De un director. Vale, sí. pues nosotros en esta revisión sistemática, que era sobre eso, sobre identidad de liderazgo, no salió eh, de seco todo el rato, que había un factor que influía en la construcción de esa identidad, ¿no? Y el factor era... el factor No, pero Carmen, Carmen, se refiere a seco metodológico. Sego metodológico de la revisión. Ah, sí, yo me no. he ido mal a los resultados, el análisis de los Ajá. resultados. No, no, es, es no seco metodológico, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Es que la declaración prima pone sego metodológico, o sea, sego Vale, vale, vale, vale, sí, sí, las limitaciones, ¿no? Mm, exactamente. exactamente. Vale. Sí, yo me iba más, más bien, lo que estaba intentando explicar era más bien del tema de cómo analizamos nuestros resultados, vale. ¿no? No, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vale. pero en la medida del resumen no entiendo yo... No Vale, porque pondrá en el artículo la medida del resumen. Claro, la medida del resumen se refiere a los participantes, es decir, claro, eh, sí, ah. claro. Vale, a cuáles son los participantes, ¿no? Es decir, eh, si en este caso un artículo es sobre eh, dos directoras, otra es sobre un grupo de 10 y otra es sobre un grupo de 20, esas es son las medida, ¿no? O a través de qué instrumentos también podría ser la medida que se hace en los resumen, es decir, qué está inserto en el resumen, ¿no? En cuanto a metodología y en cuanto a participantes, ¿cómo se ha medido todo eso? Vale, yo me... me... Es como ha dicho Cristina, que la declaración prima es muy importante, pero tampoco es seguirla como el padre nuestro, ¿no? A ver, me voy a ir a la declaración. Sí, Sandra, lo hemos puesto, Mira, hemos puesto aquí, lo voy a volver a colocar, Mándalo otra vez. Sí, lo voy a meter aquí. Ah, diferencia de media. Razón de riego, diferencia Laura, si quieres, como son preguntas más específicas, nos podrías mandar un correo. Incluso. Sí, de todas maneras, mira, eh, es que ese tipo de cosas yo creo que son más de, de términos cualitativos, no Eso no se nos escapa. No, nosotros en nuestro artículo que publicamos, si te metes en el enlace que he puesto, seguimos el flujo de, el diagrama del diagrama, el flujo del protocolo primo tal cual y no pusimos nada de riesgo de seco ni nada porque luego también tienes que adaptarlo a tu investigación. Nosotros lo hemos hecho en ciencias sociales. Creo que a lo que tú te refieres es más de un tema um, cuantitativo. Bueno. Uh -huh. Sí, es que, por ejemplo, las palabras que estaba utilizando, es más bien siempre esas palabras se utilizan más tipo cuantitativo, que es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Por eso, muchas veces, eh, y, y algunos de, de los participantes os había asombrado, porque habéis dicho, ala, pues yo no sabía que existía una revisión sistemática cualitativa, me creía que era más cuantitativa. Porque todo el mundo, ¿no? O, o muchas personas van a los... A revisión sistemática es un meta -análisis. y no, aquí es por eso hemos, hemos puesto nuestro tema que, que, que es casi cualitativo. Sí, es muy cualitativo. Sí se puede hacer una revisión sistemática cualitativa? Sí. A ver, ¿hay alguna pregunta? Ah, es que se me queda... <risa> ¿Eh? Muchas gracias por la gracias atención. Vosotros, ¿eh? gracias gracias. mira el traductor que utilizamos, Carmen, lo has puesto, ¿no? El traductor, bueno, sí, sí, yo, yo me da que, que lo pongamos porque es muy malo, pero bueno, nosotras como lo hacemos, sí. pero que no es precisamente muy... mira el traductor lo he puesto, ¿vale? Arriba. Pero os digo una cosa que como estaba hablando Cristina, yo tenía el micro apagado, no lo he podido decir. Eh, ese traductor que he puesto traduce Word. Entonces, primero, pues hay que descargarse el PDF del artículo, pasarlo a Word, ¿vale? Y si queréis, os podemos decir dónde hacemos eso, Cristina, a facilitárselo. Sí, sí, sí. Pero que bueno, que digo que, que vamos, que a lo mejor hay algunos mejor, ¿no? que utilizamos nosotras, que como habéis claro, dicho, y que... otra regular. Seguramente hay muchos mejores, y... pero nosotros la verdad es verdad que con este no hemos apañado. Seguramente. <risa> habrá más. Mirad, esto es el iLog PDF para traducir de PDF a Word. Nosotros utilizamos esas dos cosas, el iLog PDF y el traductor. Uy, muchas gracias por, por esas palabras. Muchas gracias, La verdad que, que claro, no tenemos tanta experiencia y, y te ponen nerviosa, Luego, conforme vas pasando la hora, pues ya te vas adaptando, ¿no? Y nosotros es verdad que hemos expuesto lo que nosotros hemos, hemos hecho. Sí, es tal cual, te... hemos puesto nuestra experiencia. Además, se nota cuando dos personas, dos investigadoras, están trabajando en unión, ¿no? Que Hombre. eso de. ¿Qué es lo de la, lo de la validación que has dicho, ¿no? Lo de la revisión, la... La revisión por pares, que se nota, ¿no? Sí. <risa> Pues, nosotras nos alegramos mucho de haberos servido y gracias. <risa> muchas gracias. Oye, chicas, muchas gracias por, por esta clase magistral. Como está diciendo bien, muchas veces tiene bien que la gente que está a pie de campo explique las cosas, porque la verdad que, que se entiende muchísimo, muchísimo mejor, y además vosotros como tiene Experiencia Publicando, pues mejor. Oye, pues nada, os esperamos el viernes, ¿no? Claro, pues. A ver qué nos ver que no contáis. Imagino que también profundizaréis con lo de en vivo y esta esta historia. Sí, ¿no? vamos, esta, a esta historia. No. Sí, vamos a, a ¿no? profundizar más. por ahí estuvo también la, el otro día no estuvo, estuvo imagino que lo conocería Ramón Montes ¿no? que, que, sí, que, creo sí. que de vuestra facultad también que también estuvo explicando un poco en vivo. Pero dio una introducción dio una introducción general y, y explica otro aspecto en fin, algunas características básicas. Yo creo que sería interesante a lo mejor coordinar un poco con Ramón y preparar algún día, una mañanita, con, con profundizando un poco más en esta herramienta, que yo creo que es bastante, bastante útil y va a venir bien muchísimo a, a la gente, sobre todo los que están empezando, porque yo creo que es una herramienta que, que no solo hace de todo, pero sobre todo para organizarte documentalmente a la hora de hacer la tesis, lo veo como una herramienta fundamental. Porque incluye muchas funcionalidades que están en otros sitios, como gestor de referencia bibliográfica, en fin, otro, otro tipo de, de software. Pero bueno, no me voy a arrollar, muchísimas gracias. Ah, bueno, ya pasaré también lo de lo de, lo de Bibliometric, que seguro que va a gustar os va gusta, a gustar sí. muchísimo, porque, porque se utiliza mucho en la, las revisiones sistemáticas. Y si os gusta Web of Science, trabaja con varias bases de datos, pero con Web of Science trabaja particularmente particularmente bien y hace unos mapeos temáticos estupendos de los, de los documentos. Ya sabéis, he puesto también el enlace para, para los que no, para los que han visto por aquí por el curso, de un software también que se llama ECIMAP. simap que, que lo desarrolla nuestro nuestros de investigación con, con un investigador de, de, de la Universidad de, de Cádiz, como Manolo Cobo, que se llama ECIMAP y que permite también mapear. Ellos han hecho muchas revisiones, han hecho muchísimas revisiones sistemáticas de muchos campos científicos. Ahora, ahora si sí queréis compartir alguna, por el, por el Telegram utilizando este software. Y, y bueno, ya sabéis que el análisis bibliométrico, no sé si la, el análisis bibliométrico muchas veces se convierte casi en un género menor ¿no?, de las revisiones sistemáticas. Muchas veces se confunden o se complementan. No saben muy bien, hombre, sino yo, yo he hecho alguno últimamente en sociología desde otra perspectiva. Y, y bueno, utiliza la, la, la bibliometría para, para hacer la parte más cuantitativa y después hacer la parte más cualitativa comentando y muchas veces se pueden confundir las dos, pero bueno, la, la bibliometría que al campo que yo me dedico es una herramienta interesante también para, para el análisis sistemático, sistemático uh -huh. y meta-análisis y este, de, de, right. este tipo de literatura. En fin. pues pero bueno, está bueno. también estaba por, ahí nuestro, estaba por ahí Rubén, que también nos estuvo explicando, eh, explicando el otro día también las la búsquedas documentales eh, en Web of Science, también con un poco, que también es un, po, un, un curso bastante complementario de, de, de este curso, en fin. uh -huh que más o menos todos los cursos al final tienen relación con todos, como estáis viendo. Claro, claro, lo verdad. Claro. Y es lo bueno. También. Efectivamente, pero bueno, yo creo que yo, por ejemplo, no conocía nada del protocolo Prisma y, y, y siempre aprendo algo de todos estos cursos. O sea que, que, que muchísimas gracias porque siempre vamos aprendiendo cosillas. Pues nada, os esperamos bien, sí, ¿vale? Gracias, oportunidad. gracias. gracias. Sí, hombre, no. gracias a vosotros por participar y hasta invitados siempre que queráis. Muy bien, pues muchas Mira, gracias. Un saludo. Un saludo, gracias. Un Adiós. ¿Cristina? Sí. ¿Nos llamamos? Vale, pues, bueno, vamos a cortar. Bueno, pues, cortamos ya. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Adiós.